En hiperlimpieza disponemos de bolsas de polipropileno con fondo cuadrado de varios tamaños, aptas para tiendas de comestibles, chucherías, supermercados, centros comerciales e industria alimentaria. El polipropileno es un plástico derivado del etileno, cuyas principales características son su resistencia, ...flexibilidad e inocuidad frente a los alimentos. Además, estas bolsas poseen un fondo cuadrado... ...que permite almacenar más cantidad de productos... ...a la vez que es capaz de mantener la bolsa de pie... ...lo que supone un ahorro en comodidad y espacio. Podrá adquirir cajas completas de bolsas... ...con un descuento especial. En la tabla que aparece en nuestra web